Bueno, pues lo primero es darle las buenas noches a Mario Martínez, que nos acompaña un martes más en esta sección. Buenas, Mario. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal acabaste ayer, la romería? Pues cansadicos, todavía yo creo que ¿Cansadicos? estamos con la resaca, ¿no? De, de un buen día, la verdad, porque hizo una buena, hizo viento y un poco de nubes lo suficiente como para caminar, no tener el agobio del calor de otros años. Uh -huh. Bueno, la verdad es que sí, además por la tarde ya eh, las nubes se alejaron, ya el peligro de lluvia también se alejó y parece que se animó más más la gente. La Boca, ¿qué tal? ¿Porque tú eras flauta octamboril o era...? O... Yo este año tuve que ir con la percusión, así que las manos... ¿Cómo saca las manos. Hoy, hoy costaba escribir un poco porque temblaban, pero bueno, <risa> bien, bien. Bueno, bien, bien. Eh, ayer lo pasamos muy bien, estuvimos por allí viendo el ambiente como cada año y bueno, pues ya lo hemos visto eh, hoy en nuestro programa. Mario, ¿qué vamos a presentar hoy? Que además está sonando ya de fondo una de las canciones de este disco que vamos a conocer hoy de primera mano. Pues la verdad es que eh, en estos tiempos que corren, ¿no? Que ahora está casi muy de moda poner esa excusa, eh, estamos teniendo la muestra de mucha gente con mucho valor a la hora de sacar trabajos discográficos en Zamora y hemos tenido a lo largo de esta sección eh, buenas muestras de ello. Y hoy tenemos una más, recordamos que hace unas semanas eh, veíamos lo que eran los premios MT de Benavente uh -huh. y a raíz de, de los premios del año pasado, pues este es el trabajo que ha hecho el premiado del 2012 como parte de ese, de ese premio sí, sí. y podemos presentar este disco Calentito, calentito, vamos, está recién sacado de, de, lo, de la productora y está ya aquí para nosotros. Y este año es Luis Antonio el que, el que ganó el premio año pasado y puede presentar este trabajo que a todos nos va a sonar lo que ya nos está sonando la canción. Las vamos a reconocer, pero va a tener muchas cositas muy interesantes que será él quien nos lo cuente. Porque nos acompaña Luis Antonio Pedraza, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Y primero enhorabuena por ese premio y por tenerlo ya entre las manos, ¿eh? que me imagino sí, que es un sueño. La verdad es que es un placer poder... pues. Presentar este trabajo, además un trabajo muy compartido con mucha gente que ha querido desinteresadamente participar conmigo y los grupos y la verdad pues que ya tenía muchas ganas porque han sido un par de meses de grabación, en esta primavera lo hemos grabado, comenzamos a finales de febrero y hemos terminado prácticamente a finales de abril y bueno, la verdad es que muy contento y muy, muy orgulloso. Bueno, eh, Luis Antonio, cuéntanos porque tú eres músico, eres maestro también, cuéntanos cómo es esa participación en esos premios de Benavente, de música tradicional, y cuando te dicen que eres el ganador y que vas a poder grabar un disco, ¿cómo, cómo te lo tomas? Pues un, un orgullo, la verdad nosotros cuando, bueno, cuando presentaron la candidatura, pues ya de por sí poder estar nominado a ser premio Joven Valor la verdad es que ya de por sí de entrada, pues es ...pues es un motivo de, de satisfacción... ...luego ya cuando se fueron pues un poco... ...desarrollando pues todos los acontecimientos... ...de los premios al final resulta elegido y, y... me concedieron este disco pues ya de por sí como te digo... ...es una satisfacción y durante todos estos meses... ...pues en todo este proceso de grabación... ...pues la verdad es que compartiendo con todo este conjunto de, de personas... ...que han participado, grupos por ejemplo como Candeal... ...grupos muy famosos de la música tradicional... Ofeten feden ...dos instrumentistas... ...también muy conocidos aquí en Castileón... ...y bueno y a nivel nacional... ...pues la verdad que les propones... ...que te acompañen en la grabación del disco... ...y, y acceden... ...pues la verdad es que... Un, ...un verdadero placer... ...y luego pues... ...me he sentido muy arropado... ...no solo por, por estos músicos... ...por esta cantidad de personas... ...sino también por la misma asociación Arla Folk... ...de Benavente, que en todo momento ha estado pendiente de, de la evolución del disco... ...y de mis compañeros de la, de la Escuela de Folclore de Zamora. ¿Desde cuándo tú estás metido en esto de, de Folclore zamorano Pues curiosamente comenzamos, Mari y yo, juntos, ¿Sí? uh -huh. fuimos compañeros... ...yo en aquel entonces pues, tendría 10 años, 9-10 años... ...estábamos en la Escuela de, de Folclore, como digo, de Zamora... ...comenzamos pues, a estudiar flot y tamboril y ya pues con buenos profesores, como Alberto Jambrina, como Pedro del Río, como Isabel Bernardo, fuimos aprendiendo y amando, sobre todo aprendiendo a amar, pues toda esta música tradicional que, que nuestros antepasados nos han legado. Uh -huh. Y ahora en qué estás eh, centrado, Luis Antonio, ¿qué es lo que, lo que más te gusta, lo que más disfrutas? O, o, ...o disfrutas de muchos instrumentos y muchas, y muchas canciones, muchos ritmos... Sí, fundamentalmente yo tengo la suerte de poder tener el ocio... ...y mi trabajo concentrados en una, Conjunto, ¿no? una misma... Soy maestro de música en un colegio aquí cerquita, en la Candelaria de Zamora... ...y luego eh, lo intento pues compatibilizarlo con mi, con mi con mi labor como músico... ...y como profesor de, de la Escuela de de Zamora, como te digo... Y la verdad es que el instrumento base, el instrumento en el que, con el que yo me siento muy a gusto a hora de interpretar es la flauta y el tamboril. Aunque luego pues también coqueteo con la percusión, con la gaita, con la gaita sanabresa y bueno, pues la verdad es que todo lo que sea música tradicional, pues bueno, realmente música. música Porque solo hay dos tipos de música, la buena y la mala. Y la mala. Bueno, ahí habría muchas cosas, ¿no? Que decir, pero sí, la que nos gusta y la que no nos gusta y ya uh -huh. está. Da igual, independientemente el estilo. Eh, Luis Antonio, dices que has colaborado con mucha gente que les has propuesto, pues eso, que, que estuvieran en este disco, que han accedido y que, y que has vivido una experiencia con ellos. Estamos viendo imágenes de, de esa grabación, de estos meses de grabación. Pero cómo escoges lo que quieres incluir en este, en este disco. Son canciones que conocemos, son canciones que a las que has ...imprimido algo diferente, cuéntanos, ¿cómo se hace este disco? Bueno, fundamentalmente todo este conjunto de canciones... ...estas 15 canciones que incluyen el disco... ...son de localidades diferentes, son de Zamora, de Salamanca... ...también hay alguna canción de Segovia... ...y otra de León... ...y de la comarca cerquita aquí, de Trasos Montes... ...como te digo, todo este conjunto de canciones... ...pues son canciones que están dentro, que nos ha legado nuestros antepasados... ...y que muchas de están recogidas en cancioneros... ...y que, bueno, pues estaban por ahí... ...no había habido alguna grabación... ...había pocas grabaciones sobre ellas... ...y bueno, me apetecía... ...porque cada una de ellas pues tiene su propia... sabes su propio significado para mí... ...y su propia importancia... ...y la idea pues era... ...coger todo este conjunto de canciones... ...y bueno, pues... Uh -huh. ...pues la verdad es que mostrarlas... ...con unos arreglos diferentes... ...intentando hacer una serie de armonizaciones... Más actuales, porque la música tradicional no solo se interpreta de manera tradicional, sino que tiene su vertiente, la parte folk, en la cual pues te da mucho más juego y más margen a la hora de, de poder ofrecérselo a, al oyente. ¿no? ¿Todas son musicales? Porque las que hemos estado escuchando eh, no escuchábamos letra, no sé si hay alguna que sí que tiene Exactamente, que la tiene mitad letra. son musicales, como dices tú, y la otra mitad son cantadas. Instrumentales, ¿no? instrumentales Musicales y... son todas instrumentales sí. así que tenemos de todo un poco sí la verdad que sí la verdad que es muy variado y sobre todo resaltar que no hay un hilo conductor en lo que es el disco no hay una, un instrumento que pueda conducir el disco sino que al haber tantas personas implicadas cada yo siempre digo que cada tema es un mundo o sea tú lo pones y cada cada tema te sugiere una, una idea diferente los arreglos son totalmente diferentes y lo que es la la, la, armonización y, la armonización y la estructura del tema, pues, como te digo, son diferentes. Desde más tradicionales, para mostrar un poco las dos vertientes, hasta un poquito más elaborados y, uh -huh. y armonizados. Bueno, que tenemos que decir que el título del disco es Ayer me dijiste que hoy, que lo hemos visto ahora sobreimpresionado en, en pantalla, no lo habíamos dicho. Ayer me dijiste que hoy, para buscar este disco de Luis Antonio Pedraza, que suena tan bien, que nos está gustando mucho y ¿qué, qué nos dices, Mario, de este disco, tú como pues, experto? Pues la verdad es que, como bien decía Luis, eh, muchas veces cuando... Yo siempre digo que uno de los grandes inventos de la música ha sido el modo aleatorio, ¿no? Porque muchas veces escuchabas un disco y parecía que ya sabías lo que iba a ir después. Y es como lo comentaba con él, este disco, cada tema es, o sea, cada corte, cada canción es una cosa distinta. Es decir, sí que puede, quizá, tenemos un instrumento que puede estar presente en muchos de ellos, como puede ser la flotilla del tamboril, como bien decía Luis, instrumento con el que él empezó en el mundo del folclore, pero aún así cada uno de los temas, bien por las eh, formas que ha tenido de construir esa canción o bien por las personas que han colaborado con él, es una cosa distinta y esto en el fondo es algo muy interesante porque es una forma que tenemos de que escuchemos como escuchemos este disco siempre tenemos un punto de sorprendernos con él. Uh -huh. No decimos, bueno, pues ahora hemos escuchado esta canción y casi seguro que la siguiente va a ir en esta línea, ¿no? Pues y eso no, la verdad no. es que es, es muy interesante. Uh -huh. Y la verdad es que también es un lujo poder contar con un disco que haya participado gente... ...de la categoría como la que ha participado. Sí, sí, sí, que nos decíais candeal eh, también de fetén, fetén ¿no? Sí. Bueno. Y otros tantos instrumentistas que, bueno, realmente... ...pues podríamos señalar, con la gaita Diego Bermúdez... ...Juan Esteban Rodríguez, Borja Rodríguez Tablado... ...curiosamente el Premio MT 2011... ...el anterior que decidió también colaborar conmigo... Eh, ...Juanjo Jiménez de, del Grupo Alquitara Folk... ...y otros tantos... El, no me gustaría quedarme a ninguno, Chema Corvo de Salamanca, y por supuesto, y una persona a la que le tengo que agradecer, porque ha sido realmente el productor musical y mi asesor, que es Luis María Martín Negro, que es un músico zamorano, la verdad es que muy. con una capacidad increíble a la hora de, la hora de realizar armonías y arreglos, y ha estado pues siguiendo todo lo que es la. ...el proceso de grabación de este CD... ...y aconsejándome... Uh -huh. ...bueno podemos encontrar información... ...y este disco en luispedraza.net... ...ahí vamos a encontrar todo... ...luispedraza.net... ...y quería preguntarte yo Luis... ...que de dónde ha salido... ...esta carátula tan bonita... ...en pintura... ...que, que, que te tenemos aquí retratado... ...pero de una manera muy, muy especial y muy bonita... ...sí la verdad es que es un acrílico... ...un acrílico original de... ...de una pintora de Almeida de Sallago... ...que se llama... Maribí Salvador... Uh -huh. ...y bueno la idea fue... ...que ella está trabajando actualmente... ...pues con el acrílico... ...entonces es un poco una especie de mezcla arte pop ¿no?... ...entonces trabajando con este tipo de, de mezclas... ...me dijo un día... ...pues que le gustaría... ...como también es, es alumna mía... ...en la escuela de Folclore de Almeida... ...que le gustaría pues hacer algún retrato... ...de, de alguna flauta... ...o algún bodegón de instrumentos... ...y bueno... Le, ...me pidió pues alguna fotografía... ...para inspirarse en ella... ...y la verdad es que el resultado... ...ha sido... Muy increíble bonita, ¿eh? y llamativo, ¿no? Uh -huh. Y luego, a partir de todo, la diseñadora Laura Rodríguez del Amo de Music Center, de León, donde grabé, pues ha decidido, pues, sobre esa temática, hacer lo que es el, el contenido de, de libreto. Sí, sí, sí, de las letras, la tipografía, todo nos recuerda a algo artesano, eh, casero, pero, pero que imprime ese carácter, ¿no?, de claro. la tradición y, y que vamos a escuchar cosas, eh, como decía Mario, conocidas pero que nos van a sorprender eh, canción a canción. Pues eh, Luis Antonio, eh, que te vaya muy bien. En luispedraza.net encontramos la información, pero ¿dónde vamos a encontrar también este disco para buscarlo y decir, es que yo lo quiero ir a comprar? ¿Dónde, dónde, dónde lo tenemos? Pues bueno, físicamente en varios establecimientos zamoranos, bueno, y en Semuret, por ejemplo, se podrá uh -huh. encontrar el disco y sobre todo y más fundamental en lo que es el día a día de las actuaciones, en lo que es la misma actuación, porque ahora los artistas... Pues, fundamentalmente, donde más cantidad de, de CDs se, se venden, aparte claro. de por Internet, es sí, sí, en las mismas sí, sí. actuaciones. A la gente sí. le gusta escuchar y, y ver al artista, sentirlo, para luego poder decidir comprar su CD o no. Entonces, uh -huh. yo creo que... Pues, Luis Antonio, ¿dónde te vamos a ver? Y mientras nos vas firmando el disco, ¿verdad? Que nos vas... Sí. Teníamos aquí el boli preparado ya para que nos deje bien dedicado, ¿eh? este disco que estamos escuchando durante toda la entrevista. Sí, voy a, voy a hacer una dedicación especial bueno, pues para, para la 8 de Zamora y sobre todo agradeceros pues, que me hayáis invitado para poder presentar este disco. Así que va por vosotros. Vale. Pues Como decíamos, el disco está presente en Internet, Facebook, Youtube, uh -huh. eh, en Twitter también, así que, que es un disco también 2.0. Claro, claro que sí. ¿Dónde te vamos a ver, Luis Antonio? Que decíamos que, que los discos también se venden, por supuesto, en esas actuaciones, que nos encanta ver en directo, porque así cobra más valor todavía el disco que tenemos en casa después. Pues la siguiente actuación prevista, que ya aprovechando que presenté el disco en Benavente la semana pasada, el viernes, que la gala además la, la, la condujo maravillosamente Mario Martínez, vamos, se voy a presentarlo ahí en Tordesillas, en un bar, en una cervecería uh -huh. allí cervecería al callejón, y luego la presentación grande aquí en Zamora, me gustaría que fuera posible el día 4 de julio en el Teatro, en el Teatro del Colegio Universitario. Muy bien, 4 de julio, Teatro Colegio Universitario, estaremos eh, atentos para decirles la hora. ¿eh? Mm, Luis Antonio, muchísimas gracias, enhorabuena por no, este disco, gracias. gracias por la dedicatoria, eh, para la 8 de Zamora con todo el cariño, y nosotros nos quedamos con este disco, y volvemos dentro de siete días, Mario. ¿Estaremos? Esperemos, no lo Esperemos, sé, todavía, todavía lo dudamos. Es sorpresa ¿eh? a ver qué pasa. Ver, veremos. Gracias. Muchas gracias, chicos, por estar aquí hoy. Gracias. Señores, continuamos. Ah.